¡Hola gente de YouTube! Quiero en este nuevo video, estamos acá en Genshin Impact Y bueno, ahora van a notar un pequeño cambio ligero, es que el juego va a estar corriendo un poquito mejor Porque hice unas configuraciones en mi celular y en todo, en todas estas cosas para que me corriera bien Bueno, medianamente bien, pues a 30 FPS, como no es 100% así de que a Y todavía sigue teniendo la resolución baja, así que... Pero sí, no se va a trabar tanto como en los gameplays anteriores Y también creo que va a ser de los últimos gameplays que voy a grabar en mi celular El juego ya casi se descarga para PC Ya casi está completo Y si me llega a correr bien, que obviamente debe correr bien en gráficos bajos creo A lo mejor en medio, quizás en alto, no sé porque no lo he probado Entonces voy a intentar hacer probarlo mañana que se descargue y les traigo, les traigo gameplays en buena calidad, ya mejor que en el celular Y en este gameplay nos vamos a centrar más que todo en, en enseñar unos truquitos que es de las armas Porque no te, no te lo explican, o si te lo explican en un tutorial de aquí no, no lo terminas entendiendo Porque hay cosas aquí confusas que si no te las explica alguien no las entiendes Entonces yo les voy a explicar hoy sobre las armas Nuestras queridas armas ya voy llegando a nivel 17 Si <risa> eh, ¿sí saben que uno Para subir armas Vamos a irnos a A los personajes Para ver qué, qué armas tiene cada personaje para, para darles una demostración Vamos a decir que A ver La de Bárbara No porque es un libro único que tengo Por el momento que es 4 estrellas Creo que la espada de Kenya Le tengo ya Una espada blanca que creo que tengo varias de esas. No. Voy a hacerlo con la verde para que vean. Para que vean cómo funciona. Miren. Voy a poner la queña a la verde y le voy a dar... For... Bueno, dice que estoy en combate. Tengo que irme lejos para... para mostrarles. A ver, vámonos a la playita. Aquí a la playita. Creo que si caigo aquí le voy a pegar a unos que están aquí abajo. Ah, casi. <risa> Vamos a terminar esta batalla aquí rapidito Para ya explicarle la wea La wea, weón ¿Y por qué me monté en el árbol? Ok, si quedaron vivos ya le iba a hacer así con Kenji, así. Uy, iba a salir un pito Pero no Bueno, estamos aquí en la playita Buena vista Buenas vistas exquisitas Qué rico Vamos a recoger esto... Uh, esto también me sirve para explicarles en este mismo video... Cómo ascender a los personajes... Una vez llegues a nivel 15... Tú puedes ascender a los personajes... Y creo que me hacía falta solo eso para ascender a Kenya. No... <ríe> me hace falta otra flor... No... Bueno... A la Doña Bárbara todavía faltan cosas... Todavía falta... Eh, esa cosa azul que no sé dónde conseguirla... Y esto... Que cuando yo lo consiga... Yo les voy explicando todo, para no me hables en japonés porque... porque se me alborota la la la la la, la, la, la. Entonces miren, eh, lo que les voy a explicar es lo de las armas, vamos a, hacer, vamos a irnos a Kenya, que ya veníamos explicándole eso Vamos a poner la arma verde, la cambiamos y vamos a subirla de nivel, no importa, después yo veo cómo consigo más material para... Para, para recuperar todo lo que voy a hacer en la espada verde, aunque la puedo usar con Kenya, no importa. A ver, auto añadir y van auto añadiendo las de nivel 1 que realmente no importa porque farmeando y farmeando, ustedes van obteniendo esto poco a poco. Miren, le dan fortalecer, no tengo cosas level 2. A ver, a ver, ya va, tengo que darle auto añadir. Bueno, ya creo que, ajá, llego aquí en level 15, creo que todavía me queda para. Sí, esto que tengo un montón de perlas de esas que son buenísimas para subir de nivel ya la tengo 3 eh, estrellas y ya a nivel 20 entonces para, para chetarla un poco más ya tengo 105 de ataque básico y la recarga de energía un 20% ya van a ver como eh, la pasiva que es esta al usar una habilidad definitiva el ataque y la velocidad de movimiento aumentarán un 12% van a ver como tengo cuatro espadas de estas más eh, eso va a aumentar Miren, tengo tres espadas de esa. Te pide obviamente eh, Mora, que es la moneda del juego Le dan y miren boom, Un 15% ahora Y le vuelven a dar boom. Y ahora tiene 18% Y le vuelven a dar Y ¡Kabum! Y así, así con todas las armas Ustedes van Metiéndole, metiéndole, metiéndole, metiéndole Si tienen de esa misma arma Entonces eh, Ya con eso eh, Finalizaríamos el tutorial De las armas, de cómo chetarte Y lo mismo O sea, lo mismo es con los artefactos Tú te vas poniendo artefactos Le vas a fortalecer Y aquí tú vas añadiendo eh, Por ejemplo, vas a level 1 y te va a añadir todas las cosas de nivel 1 que tú tienes Y las vas chetando una por uno Las vas subiendo de nivel Obviamente más adelante vas consiguiendo más y más Y más y más recursos Que te van a ayudar a que A subir de nivel todo O incluso a cambiar de, de Del artefacto que tienes puesto Entonces ya con eso qué haría, mira En el dado caso, este video va a ser Ya que está un poco corto ya expliqué lo de las armas. Por si no lo, lo aprendieron, pueden dejarme en los comentarios. Yo puedo hacer un segundo video explicando más a profundo todo. Eh, les voy a explicar para qué sirve eh, que te toque otro personaje igual en el gachapón. Por ejemplo, si a mí me toca otro, otra bárbara, eh, a ustedes mm, se les va a desbloquear esto, las constelaciones. O sea, por cada personaje que tú te encuentres de nuevo, o sea, que te encuentres en el gachapón, los vas ir subiendo de nivel mucho más. O sea, miren, si encuentro una constelación de Bárbara, o sea, si encuentro otra Bárbara, la voy a poder tener una energía cada 10 segundos, que eso vaya a saber cómo funciona. Y así vas consiguiendo más y más Bárbaras y la vas chetando y así, así con los otros personajes. Yo, por ejemplo, creo que tengo una constelación... De JM, de mi personaje principal, tengo la del torbellino furioso. Que dice: Espada de Borte, dice: Atrae a los enemigos en un ratio de 5 metros. Perfecto. Y eh, no tengo con más nadie, creo. No, no tengo con más nadie. Eh, constelaciones desbloqueadas. Y bueno, eso sería toda la explicación de eso. Si quieren saber alguna otra cosa... Eh, ya saben, recuerden que si quieren subir de nivel de aventura... Que es el nivel más importante en el juego... Solamente lo que tienes que hacer es... Más que nada... Eh, abrir cofres... Mira, por ejemplo, aquí hay un cofre... Mira, nivel de aventura arriba... 20... Ahí va, abriendo cofres... Ascendiendo cosas... Matando voces que también te dan cofres... Los voces los te dan cofres... y. Todo eso, los cofres son importantes para subir el nivel. Y haciendo las misiones. Misiones principales, misiones secundarias, misiones de gremio. Y les voy a mostrar, a ver si me acuerdo, creo que vi un video en TikTok. Que por acá, sí, justo aquí, justo aquí en el medio de este lago, hay un cofre. Vamos a tratar de llegar allí. Para que vean, hay un cofre que... O sea, si tú consumes contenido, como yo, que me la paso en TikTok y me la paso en, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas esas redes sociales, todo el día voy viendo, viendo ahí videos. Eh, te vas a llenar de spoilers, de cosas y bueno, ese cofre no se me va a olvidar que lo vi en ese video. Entonces vamos a darle para allá, para que vean si ustedes no, lo, no, no se lo sabían. Y creo que... Ver, eh, hay que ser muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy muy Curioso para pa aprender O sea, pa, para llegar allí Y decir, ahí hay un cofre Bueno, aquí hay otro, pero eso es con eh, Yéndoseles por arriba Cuando vean algo así, váyanseles por arriba Y si sí van a poder bloquearlo Y bueno Ustedes llegan acá Vamos a llegar rapidito te llegan acá al borde De esto ya saben, grábense esta ubicación. Por si no se la saben. Llegan al borde de esto. Más para allá. Ya casi al final del mapa del juego. Y abren su ala delta. el ¿What? No la quiero abrir, güey. Me morí. Ahogado. ¿What? ¿No era aquí? No era aquí, qué fail. Creo. A ver, a ver. Déjame revisar el mapa de nuevo Déjame revisar el señor mapa Te lo juro Que yo vi el video Y el vato me decía que era ahí Vamos a intentarlo de nuevo Pero es que no me abrió el... El ala What the fuck Miren, no me abre Ah ya, ahora sí Entonces, sí, ahí está el cofre Ahí está el cofre Vamos bajando, Vamos bajando Ahí lo recuperamos Güey, la primera vez no me quiso agarrar la, la wea Y bueno, aquí hay un cofre Para los que no lo sabían Yo tampoco lo sabía y lo vi en un video Y es un cofre lujoso O sea, qué rico Se me cayeron las cosas Genial Se me cayeron las cosas Pero nos lanzamos y la agarramos y bueno, espero que les haya gustado el video la, la, Suscríbete y comenta Y en mis redes sociales en Discord Que ya puedo jugar con suscriptores Y voy a estar haciendo eventos ahí con ustedes Jugando con ustedes, haciendo videos con ustedes Si quieren O sea, estoy activo todas las noches A partir de las 11 11, 12 horas Venezuela Para los que quieran salir en un video Voy a estar pendiente por ahí Así que Chao, nos vemos mañana en un próximo video De Genshin Impact o otra cosa Chaito